Los últimos toys. ¿Qué? ¿Los última verdad. Porque qué te da vergüenza. Hey guys. Hey guys, sábado 22 de septiembre comenzó la primera vez. En realidad no pasó, no comenzó el 21, comenzó el 22 porque los astros son locos y no, no le importa nada nuestro calendario. Así que se dieron la ola y empezó que Así que aquí estoy exprimiendo limones, para las micheladas donde la Caro, Hola. <ríe> la Caro va a ser un almuerzo super rico, va a ser un arroz que a mí por lo menos me encanta porque me recuerda a paseos de piscina, para el comienzo de la, la primavera. Este es el blog 342 de un de sauce. con la cara, al Anfiteatro del Bellas Artes a ver una obra ¿Cómo se llama la obra? Uh, oh ¿Cómo se llama? No sé. Ahora vamos a ver hoy? unas perdidas Ya, hay toda una fila que quiere ver esta obra De gente con ticket Con no. gente con ticket ¿Y por qué nosotros no tenemos ticket? No vinimos a buscar ticket Pero esta es la fila de los sin ticket <risa> <risa> Somos muy pocos los sin ticket Esperemos que haya espacio ah, acá. ¿Mm? Don Agustín, bienvenido La hora buena, me gustó Caleta. Brigia, Brigia, eh... la muera, ¿no? Sí, para... Ah, no, no! ha sido al teatro, pero una muy buena experiencia. Parece... Gracias por el dato. Ay, nada. No. La van a dar todo... Ah, ¿Septiembre o no? Lo que llega de septiembre. Dos semanas. Ahora vamos a un bar clandestino. ¿Dónde estamos? Eh? Estamos en room 09. ¿Qué no te veo? <risa> bueno, nos vinimos nos vinimos a un clandestino. Pero que de clandestino tiene poco. Pero tiene onda del clandestino. La idea es como... es revivir la experiencia del año 20 cuando estaba la prohibición. Entonces la gente se tenía que esconder para beber un trago. No vivían la suerte que tenemos hoy día en donde podemos tomar trago en donde sea. Está muy muy bueno. Ah, espera, me pillaron. Estoy We interrupt this program to bring you a special bulletin. <laughs> the biggest and boldest robbery in the history of New York. Muy bueno el Speak Room 00 No, Room 09. Como no teníamos membresía tuvimos que pagar una entrada, que eso nos da derecho a un cóctel. Pedimos algo para picar, que nos quedó en la muela. Entonces vamos a ir a buscar comida. Sí, totalmente recomendado, ¿no? Sí, que no vengan con hambre. Sí, no vengan con hambre, porque igual los tragos son cabezones. La cara está un poco curada Y yo también hay un timbre a la derecha me iba a, revisar, me iba a revisar si tenía la llave entramos por allá no, entramos por acá ah chucha, entramos por ahí y salimos por acá acá, claro dice hotel pero esta es la entrada todo muy clandestino oh, ¿quién eres yo? <risa> Yo en realidad dejaría el, el speak easy, el room 09 para como fecha importante si quieres celebrar algo y la membresía sale 30 lucas y podéis traer a tres personas más por lo cual yo paga, juntaría por ejemplo le diría a Metalon que pagáramos la membresía y así solamente llegamos a comprar el, el, los cócteles y los tragos que salen 7500 alrededor Voy a dejar toda la, toda la información de, lo, de los lugares acá abajo Y ahora vamos a ir a almorzar a otro lugar que la carro no conoce el, tenemos ganas de ver pero no. ¿Vamos? vamos. Volvemos. Ya volvemos. Volvemos. El, el ajicito. No había visto este. Pero no ahí venido. No. La bandera. Chilena y peruana. Ese fue el ajicito. os pedí un filete a la orden que venía con ensalada y papa fritas. Estaba muy bueno. La cara se pidió. Vamos, saltado. Y está a penitas. está ah, rico. <risa> dejé dos mamis, Yo dejé un pepino. <risa> <risa> Te comiste hasta el limón del pico. <risa> <risa> <risa> bueno, ese fue el ajicito. Es un peruano que está entre las calles Santa Rosa y San Francisco. En la calle Condor. En promedio los platos son como de 8 lucas grandes cantidades de comida. Ahora me toca juntarme con un metalón o tomar un cafecito para cerrar el fin de semana. Así es amigo, voy grabando el de Adiós. <ríe> <ríe> Oye, que me costó editar este vlog. Mucha información, mucha información. Pero esa es la idea que quiero para los vlogs de los lunes. Voy a empezar a ir a lugares nuevos que me interesen y compartirlos con ustedes porque oh, estoy súper chaval, Porque es algo que ustedes me han pedido y ha sido entretenido buscarlo y encontrar estas experiencias nuevas. Comienza la primavera, una fecha muy, muy buena para algunos. Para mí no tanto porque soy una persona más de invierno y además soy súper alérgico, Así que he estado gastando así como mucho pañuelo desechable. Por lo demás, voy a dejar toda la descripción de todos los lugares que eh, visité. Lo invito a seguir el, el Instagram del anfiteatro de Bellas Artes. Ni cachaba que iba a disfrutar tanto del teatro. He ido dos veces en mi vida, esta es la tercera. Empezar a hacer eh, esto para los vlogs de los lunes. Si tienen alguna pregunta de los locales que visité o algo así, deje su comentario, porque el miércoles es día de Pagua. Necesito su ayuda, necesito sus comentarios. Para que esto comience de nuevo. Había dejado muy, muy, muy de lado los Paguas. Fue un fin de semana muy, pero muy bacán. Gracias a la caro por darme buenas ideas. Gracias a los chiquillos por también compartir conmigo. Y gracias a ustedes. Vayan, comenten ahora. Este fue el vlog 342 de un vlog de sauce. Y les deseo una excelente semana. No le tengan miedo el lunes. No le tengan miedo el lunes. Hoy salió caleta en la cocina en mi blog. Sí. Como que, como que vivo acá en la cocina. ¿no? Sí. Vigido.